al vacimo Es no no no no no no no no no Ay, no no no no no no no no no no no no que creo que Es no que no no es... no no Vale, vamos para allá. Que okay, bien, me va el juego. Lo he roto. Guau. Wow. ¿Dónde? Una en el aire. Aquí viene aquí enfrente mío. Para esta blanca. Lo escucho de derecha. Dos. a Bate tío. Otro más Te va para atrás, vida, bro Se va para atrás, se va para atrás, se fue para atrás se Qué coño, bro Vámonos de aquí no nada, tío. Tiene otro kick de que, que te va a pushear Ahora no, Es muesli, tío Me maté al equipo, pero... Es que no tenía balas. You this fight and you return to the front line, but if you lose, you're done. It's time, soldier. Break them. Oh, Ah, uh. sí, al frente, ahí está. No hace, no hace falta hacer nada, claro. Otro derecho. dado un tiro. Son no. no. TTVs. Era mujer. Sí. Samantha sí. se llamaba. Samantha BD. ¿Te bajó? Al frente mío, a la izquierda. Ahí. Ya ve es una mierda la ram ahora tú. Uy, es No, no es por aquí, vayas por el fire, cabrón. Métete en la casa. Ya pero. Métete por el camión, así. Qué mierda de arma es la RAM, brother. Ah, el vacismo. No sé si me remata el vacimo, creo que sí, ¿eh? Espérate. Y sale una muela. No me remata. Son botardos, pero la RAM no se puede coger. La ram es para distancias largas, y para cortas Es la lleva para corta esa persona. No entiendo. Está al frente. Que no hay un arma corta, vez. tío, por aquí, por favor. Y arma guerra, tío, aunque ya verde. Voy para allá. Es y barco. Cabrón, que llevo tres. ¿Qué pasa, boludo? No, no thank you. No tengo ni idea de dónde está el pío. Voy a comprar. Vale. Eh, me apuntas de atrás. Bueno, madre mía, si no se moría ese tipo, bro, me iba a molestar, pero en demasía. Esto está muy bien. Very, very good. Tengo ganas de jugar torneos y partir cabezas con el Swiss. Que digo, la gente está andando de los cojones con el sniper. En serio, bro, no te vas a asomar. Es simplemente, empiezas a disparar, como un un normal. -I es que ya llevo 11, bro. ¿Qué, qué le hago, bro? Por ahí. Yo sí. Ah. A la verga. Madre mía. Ah, que tengo gente aquí. No los veo, bro. No. Déjame en el sniper, déjame en el sniper aunque sea. Vamos más. Rápido. Uh, eh, se compraron, UAB se compraron armas. uno. Uh. Me en el segundo piso. Diría sí, que no. hackeado Aquí tienes un chaleco. Que salga. Buenísimo. Te voy el sniper ahora. No te lo he dentro de zona, tú. Oh. No, no, no bueno. lo puedo ganar. Dale, dale, tengo que darle. Quieren loot. Sí. Hay gente, hay gente, también. ¿no? Sí, era mía la sentex. era para matar, creía que tenía cuchillo vale, vale. Mi Milano Mira ya, tío Yo necesito un arma más decente, tú Mi sniper está por aquí, bro Un Swiss, aquí hay un Swiss Sí, es el mío, es el mío Siempre tengo que mío Bueno, nada, me llevo la cric, tú <risas> Eh, uno en la tienda O se fue directo 19? a la... ¿Tanzo? ¿Uno atrás mío? Okay, traigo, ¿no? Me apuntaron atrás mío. Voy a estar por aquí, campeando sí. Ahí. Me hubiera matado eh, perfectamente la verdad Cómprate UAV ¿eh? Y revivir, cómprate auto y voy a bien. A la verga Avato uno con el sniper, entramos. Avato uno y entramos. Espérate, espérate, tengo hacerlo. Vale, yo tengo el arco, yo estoy aquí, estoy no, no, no, no, no para ti, no para ti, no entra, no entra, no, entra, no entra. Bateo uno. uno. A tío, a tío. Pero, pero la PPCH de Cold War va muy bien, tú a la verga. Va demasiado bien, la PPSH de Cold War, me sorprende. A mí? Ah, no, es tú. Tiene no, yo, yo. un cluster ahí. No muerto, ¿cuerdas? ¿Te vez Focado. Aguanta aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, no seas loco, no seas loco No, no, no, estoy aquí, no voy a entrar Está aquí dentro, está en la casa Está aquí ¿Ves? No seas loco, cabrón, muerto No hay, hay tienda No tienes, bueno, está esta y esta Bueno, si no, tengo ni idea. bueno aquí a la, la izquierda, aquí, aquí, aquí, con fantasma o oh, va dentro de la casa, creo. No, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos. Son dos. No, bueno. Echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás. Son dos, son dos, son dos. Yo estoy aquí en el techo. Están dentro de la casa. Tienes que hacerlo tú. No, vamos a otro sniper de derecha. Otro sniper, tío. Un botardo, tío. Un botardo, tío. Eso me pasa por revivir. Siempre, siempre, tío. Sí. No, ¿En encima no le puedes coger tus armas? Ah, no, ni no te asome, bro. Estás izquierda, sí, bichos pierden. ¿Cómo me da? <risa> ¿Cómo me da? <risa> claro, claro que te da, claro que te da, sí, está bien? Me han tirado la partida, cabrón. esta se una casa así, tío. Pero que no